Horóscopo de Tauro para hoy, 20 de marzo de 2018. Existen ciertos fabricantes que inventaron máquinas solo por diversión, no realmente pensando en lo que dichas máquinas podían hacer. Era para ellos como una especie de juego. Pero algunas de esas máquinas se convirtieron en las que usamos actualmente. No es necesariamente cierto que la necesidad es la madre del invento. Hoy